El testamento es un cuento imperdible de Guy de Maupassant. El tema principal es, como dice su título, un testamento, que una mujer tras su fallecimiento deja a su amante todo lo que tenía ante la sorpresa del marido. El 90% de los hombres y el 70% de las mujeres han sido por lo menos una vez en su vida infieles. En términos generales, las causas para cometer adulterio son insatisfacción sexual, poco tiempo destinado a la pareja y mucho trabajo, y en algunos casos por venganza. Ahora, demos comienzo al cuento, el testamento. Espero que sea de tu agrado. El testamento un cuento de Guy de Maupassant. Yo conocía a aquel gran Dujon que se llamaba René de Bonneval. Era persona de trato amable, aunque un poco tristón. Parecía, de vuelta de todo, muy escéptico. De un escepticismo Riguroso y mordaz, especialmente hábil en demostrar con una palabra las hipocresías del mundo. Repetía, a menudo, «No existen personas honestas, o si existen, es comparadas con los facinerosos. Tenía dos hermanos, los señores de Corsils, con los que no se trataba. Yo creía que era hijo de otro matrimonio, dado que sus apellidos eran distintos. Me habían comentado en varias ocasiones que había ocurrido una extraña historia en esta familia, pero sin entrar en detalles. Hacía buenas migas con aquel hombre y pronto entablamos amistad. Una noche en su casa, tras haber cenado a solas, le pregunté como quien no quiere la cosa. Es usted, hijo del primero del segundo matrimonio de su madre. Le vi palidecer ligeramente y acto seguido ruborizarse y se quedó unos segundos en silencio, visiblemente confuso. Luego sonrió, de esa manera suya melancólica y amable, y dijo, «Mi querido amigo, si no le aburro, quisiera darle detalles muy curiosos sobre mi origen. Sé que es usted persona inteligente, por lo que creo que nuestra amistad no se resentirá por ello y, si así fuera, entonces no me interesaría tenerle ya como amigo. Mi madre, la señora Corsil, era una pobre mujercita tímida con un marido que se había casado con ella por su fortuna. Toda su vida fue un martirio. De natural cariñoso, medroso, delicado, fue maltratada de forma continua por aquel que hubiera debido ser mi padre. Uno de esos rústicos que responden al nombre de hidalgos campesinos. Al cabo de un mes de matrimonio, Vivía ya con una sirvienta. Tuvo además como queridas a las mujeres y a las hijas de sus colonos, lo que no fue óbice para que tuviera dos hijos de su mujer. Debería decir tres, contándome también a mí. Mi madre callaba. Vivía en esa casa siempre ruidosa como esos ratoncillos que corretean por debajo de los muebles. Olvidada, como si no estuviera. Temblorosa, miraba a la gente con sus ojos inquietos y claros, siempre vagarosos. Los ojos de una persona perdida, dominada continuamente por el miedo. Y, sin embargo, era bonita. Muy bonita. Muy rubia, de un rubio ceniza, de un rubio tímido como si sus cabellos hubieran decolorido un poco por sus continuos temores. Entre los amigos del señor de Cursil se venían constantemente al castillo, había un exoficial de caballería, viudo, hombre temido, afectuoso y violento, capaz de las más enérgicas decisiones. El señor de Bonneval, cuyo apellido Llevo, era un real mozo alto flaco con unos grandes bigotes negros. Yo le parezco mucho. Este hombre era persona leída y no pensaba en absoluto como los de su clase. Su bisabuela había sido amiga de Jean Jacqueline Rousseau y se había dicho que había heredado algo de esa relación de una antepasada. Se sabía de memoria el contrato social, la nueva Eloísa y todos esos libros de filosofía que prepararon a distancia el futuro trastorno de nuestras antiguas costumbres, de nuestros prejuicios, de nuestras leyes caducas, de nuestra estúpida moral. Amó a mi madre según parece y fue correspondido. Sus lazos fueron tan secretos que nadie sospechó nada. La pobre mujer, abandonada y triste, tuvo que apegarse desesperadamente a él y, frecuentándolo, se le pegó su manera de pensar. Las teorías de sentimiento libre, las audacias del amor sin barreras, pero, como era tan temerosa que no se atrevía a hablar nunca en voz alta, todo eso se vio reprimido, condensado y encerrado en su corazón, que no se abrió jamás. Mis dos hermanos eran duros con ella como su padre. No le demostraron nunca afecto y, habituados a ver en casa, era un cero a la izquierda. La trataban poco menos que como una criada. Yo fui el único de sus hijos que la quiso de verdad y al que ella quiso. Falleció. Yo tenía por entonces 18 años. Debo añadir, para que pueda comprender lo que seguirá, que su marido se le había impuesto una tutela judicial que se había pronunciado una separación de bienes a favor de mi madre, la cual había mantenido, gracias a las argucias legales y a los inteligentes desvelos de un notario, el derecho a testar libremente». Se nos avisó, pues, de que había depositado en aquella notaría un testamento y fuimos invitados a asistir a su lectura. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue una escena grandiosa, dramática, burlesca, sorprendente, provocada por la rebelión póstuma de la difunta, por su grito de libertad, por la reivindicación desde el fondo de la tumba de una mártir oprimida, en vida... Por nuestras costumbres, la cual hacía desde su ataúd cerrado, una desesperada invocación a la independencia. Aquel que creía que era mi padre, un hombre ton sanguíneo que hacía pensar en un matarife, y mis hermanos, dos robustos jóvenes de 20 y 22 años, esperaban sentados tranquilamente. El señor de Borneval que había sido invitado a presentarse, entró y se puso detrás de mí, ceñido en su levita, muy pálido. Se mordisqueaba repetidamente los bigotes, ya un poco canos. Sin duda imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El notario cerró la puerta, con doble vuelta de llave y dio comienzo a la lectura. Tras haber abierto delante de nosotros el sobre sellado colacre rojo, cuyo contenido ignoraba. Bruscamente mi amigo se cayó, se levantó. Luego fue a coger su secreter un viejo papel, lo desplegó, lo besó largamente y prosiguió. He aquí el testamento de mi querida madre. Yo la abajo firmante. Ana Caterina Genivé Matilde de Kruzluks esposa legítima de Jean Leopoldo Joseph Conrad de Cursil, hallándome sana de cuerpo y de mente, expongo aquí mis últimas voluntades. En primer lugar, pido perdón a Dios y luego a mi querido hijo René del acto que voy a llevar a cabo. Creo que mi hijo tiene el suficiente corazón para comprenderme y perdonarme. He sufrido durante toda mi vida. Contraje un matrimonio de conveniencia por parte de mi marido y luego fui despreciada, ignorada, oprimida, engañada continuamente por él. Le perdono, pero nada le debo. Mis hijos mayores no me quisieron nunca y a duras penas se me han tratado como a una madre. En vida hice por ellos cuanto debía hacer. Tras mi muerte ya nada les debo. Los lazos de sangre no pueden existir sin el afecto permanente y sagrado de cada día. Un hijo ingrato es menos que un extraño, es culpable, porque no tiene derecho a mostrarse indiferente con su madre. Siempre he temblado delante de los hombres, delante de sus leyes inicuas, de sus costumbres inhumanas, ...de sus infames prejuicios. Delante de Dios nada temo ya. Muerta, rechazo de mí la vergonzosa hipocresía. Me atrevo a decir lo que pienso... ...a confesar y firmar el secreto de mi corazón. Así pues, dejo en usufructo... ...toda la parte de mi fortuna... ...de que me permite disponer la ley... ...a mi querido amante... Pierre Gemer Simón de Bourneval, para que a continuación vaya a parar a nuestro querido hijo, René. Esta disposición está además formulada más detalladamente en una escritura notarial. Delante del juez supremo que me está escuchando afirmo que habría maldecido al cielo y la vida de no haber contado con el amor profundo, devoto, tierno, inquebrantable de mi amante de no haber comprendido en sus brazos que el Creador hizo a los seres humanos para amarse, prestarse apoyo, consolarse y llorar juntos en las horas de aflicción. Mis dos hijos mayores tienen por parte al señor Cursil. solo René debe la vida al señor de Bourneval. Suplico al supremo Hacedor de los hombres y de sus destinos que sitúe por encima de los perjuicios sociales al Padre y al Hijo. Que les haga quererse hasta el día de su muerte y sigan queriéndome a mí en la tumba. Tal es mi último pensamiento y mi última voluntad. Matilde de Crotluz. El señor Corsil, que se había puesto en pie gritó, —¡Este es el testamento de una loca! Entonces el señor Burneval dio un paso adelante y declaró con voz fuerte, con fostajante. —Yo, Simón Burneval, declaro que este escrito no contiene sino la pura verdad. Estoy dispuesto a defenderlo delante de quien sea y a probarlo incluso con las cartas que obran en mi poder. Entonces el señor de Cursil se fue directo hacia él y que iban a tener una agarrada. Se plantaron cara temblando. Altos los dos, el uno gordo y el otro flaco. El marido de mi madre articuló balbuceando. «¿Es usted un miserable?» El otro replicó con el mismo tono enérgico y seco. «Nos veremos las caras en otra parte, caballero». Hace tiempo que le habría bofeteado y provocado si no me hubiera importado ante todo mientras vivió la tranquilidad de la pobre mujer a la que usted tanto hizo sufrir. Luego se volvió hacia mí. —Es usted mi hijo. ¿Quiere venir conmigo? No tengo el derecho a llevármelo, pero le aceptaré si usted quiere venir conmigo. Le di un apretón de mano sin responder y salimos juntos. Ciertamente yo estaba medio enloquecido. Dos días después, el señor de Bourneval mataba en duelo al señor de Cursil. Mis hermanos, por temor a un terrible escándalo, guardaron silencio. Les cedí y ellos lo aceptaron la mitad del patrimonio dejado por mi madre. Tomé el apellido de mi verdadero padre, renunciando al que me atribuía la ley y que no era mío. El señor de Bourneval murió hace cinco años. ¿Todavía? No me he consolado de su pérdida. Se levantó, dio unos pasos, y poniéndose delante de mí, dijo, «Pues bien, afirmo que el testamento de mi madre es una de las cosas más hermosas, más leales y más grandes que una mujer puede hacer. ¿No está de acuerdo?» Le tendí las dos manos. Le dije, sí, sin duda, amigo mío. Fin